ay disculpen la cara lavada que traigo pero me fui ahorita de rapidito a 99 a Dollar Tree y a Didis ocupamos unos abrigos mi esposo para el trabajo así que aproveché de Didis y de una vez agarré cositas para decorar porque como pueden ver todavía tengo lo de otoño y ya estamos casi a medio mes de noviembre entonces ya ya quiero ya tengo puesto el pino pero no hallaba si ponerle o no adornos porque el gordito no deja nada puesto todo lo que puse de otoño me toca andar recogiendo cuando él anda aquí caminando porque todo lo tumba. Así que chicas, pues voy a decorar el pino bien sencillo, ustedes saben mis decoraciones sencillas de siempre, porque pues no quiero que el gordito vaya a quebrar algo, se vaya a lastimar y cosas así. Así que solo compré caramelos y unas uh, como de figuras de cocos de nieve que son de plástico y un letrerito Su estrella de plástico para Cualquier cosa que tumbe el pino, que tumbe las cosas, pues no se vaya a lastimar y pues se vea bonito el pinito también. Así que te por eso, les voy a hacer un videito cuando decoramos el pino, para que pues vean la opción, si tú tienes bebés chiquitos que andan gateando o andan caminando, si te sirve esa opción para cuidarlos a ellos y pues que el pinito sea bonito porque el enano está con el mitote que él quiere poner la estrella, que él quiere pino, que él quiere adornar el pino, entonces pues no quiero quitarle el espíritu y el gusto al gran al enano que es el más grande porque eh, cuidar al chiquito así que pues así cuido al chiquito y le cumple el gusto también al enano y pues a los dos los tengo contentos así que pues les voy a hacer un mirito así de la decoración de pino para que pues, se den la idea y ahorita repito les voy a mostrar lo que agarré para decorar vayan y corran a su dólar chicas porque hay estas tacitas que son bien altas para la temporada y vean están súper bonitas de muy buena calidad y a un dólar, así que corran y agarren sus pasitos yo me traje tres que son las que ocupamos aquí en la casa me traje también mis toallitas que me gusta poner en la estufa para decorar así el dependiendo la temporada, así que me traje estas dos toallitas también de un dólar bastante bonitas y me traje este letrerito que ocupo también para decorar en la cocina tenía ganas de un carrito de estos, había visto que varias subían que había carritos como de fierro pero pues ya ven yo tengo a mi bebé que anda gateando entonces si pongo esos carritos me gustaron bastante pero dije no, tienen el filito de alrededor bastante filosito entonces dije no, voy a provocarle esto un accidente nada más a él así que opté por traer este, me quité el gusto de mi carrito y pues lo protejo a él a ah, dólar también este letrerito y un pinito que por pues, donde andan por aquí tienes que andar. Porque esos pinitos ya tiempo los había visto que los habían puesto. Pero uh, no lo había agarrado yo. Porque. Ay, no más gente que se me haya perdido. No lo había agarrado yo porque este. De... nomás gente que lo había tirado. A ver, creo que es. Porque, como les digo, no sabía ni cómo iba a decorar. Y no sabía si me iba a quedar en alguna parte. Así que, pues, dije, me voy a esperar un poquito a poder agarrarlo Pero, pues, yo alcancé. Ya era la última cajita que tenían ahí en tridolar. De estos finitos que están bien bonitos. ¿Ven? Me gusta como para las charolitas que pongo ahí en el café o aquí en la mesita del medio de la sala. Y lo voy a poner allí. Y como es de plástico, pues, no me preocupo. si el gordito lo tumba, cualquier cosa. No de este plástico, no pasa nada. Este también es de un dólar en Dollar Tree. Esto es lo único que agarré en Dollar Tree, chicas. Y ahora paso con lo que agarré en Arinai. En Arinai se me hicieron 27 dólares más. 29,57 centavos. ¿ya? Y me traje pues mi tapete para la cocina. Que andaba buscando desde ya tiempo. Ya lo hallé en color navideño. Me traje estos que son los candies con los que voy a adornar uh, el pinito vean, me traje tres cajitas a dólar, también la cajita trae 12 pinitos con 36 uh, lo que es la enfrente lo alcanzo llena. porque solo voy a adornarlo de enfrente, como queda hacia los lados y está en la esquina de la barda, pues solo voy a adornarlo de enfrente no voy a adornarlo hasta atrás y me traje la estrellita, porque la nana está con su joda que quiere poner la estrella que vean, prende la pilita de reloj y prende solita. Y pues para que ponga su estrella. Está chiquita, pero mi pino está chiquito. No está tan grande. Uh, me traje también. Ah, este también es de 99 centavos. Me traje también la, el tapetito que va abajo del pino para que tape las patas del pino. 99 centavos. Me traje este letrerito. Que es de plástico también, a 99 centavos. Ah, no, este es a 1.99, chicas. Ya le estamos echando mentiras. Este es a 1.99, déjenme esconder la etiqueta porque luego va a salir la etiqueta hacia afuera. Vean, 1.99, uno, uno ajá. Este, para que se vea pues algo grandecito en medio y ya nada más los dulcecitos alrededor. Y me traje estos copas de nieve. No, hay vas a traerlos porque tiras mucha pillantina. Y a mí odio, odio, detesto la ropa y todo lo que tira diamantina. Pero bueno, es navidad y hay que ponernos a la época. Pero los ando cuidando de que no me vayan de tanta brillantina. Me traje cuatro, son dos sets de dos, son cuatro. Como están grandes los voy a poner así como arriba y abajo para que tapen lo más que se pueda. Pero los voy a dejar aquí guardaditos porque no quiero llamar por la de diamantina. Me traje este letrerito para el lado de donde está mi cocina, eh, donde está la batidora. Me lo traje para ahí. Y me traje este costalito para otra de mis charolas. Es, oh, este letrerito, los copitos están a un dólar cada oh, par, que son dos por un dólar. Este estaba también a un dólar, este letrerito. Me traje este costalito, que lo voy a poner en las charolitas. Yo creo la de aquí de la sala porque es donde más agarra, vean cómo tiene ya el buhelía de que este sí es de vidrio y ya lo estillo. entonces andamos ya cuidando, quitando la charola cuando anda fuera, cuando lo anda gateando o caminando, porque ya se soltó a caminar así que este lo voy a poner ahí, porque este pues es plástico, no le pasa nada este, uh, este salió a unos 50, unos 49. y me traje este Santa Claus que lo amé me encantó en cuanto lo vi a 1.99 estaba este, bien bien bonito, me gusta para mi horno, porque ahí tengo una macetita con una suculenta de temporada de otoño, pero pues lo voy a cambiar por este santa, con estas guirnaldas creo que son, y me traje este cascanueces, siempre he querido un cascanueces de niña, así que ya me cumplió el sueño de tener el cascanueces. $2.99, desde que veía la película del cascanueces. Yo quería un cascanueces, chicas. No sé ya, ya lo tengo. Este lo voy a poner en el área del café. Y de ahí me traje también del nana y pues mi ensalada. Crotones, no porque todavía tengo crotones. Y cilantro, que era lo que necesitaba de verdura. Como les digo, hayan también verdura. Bastante buena, mandado y todo eso. Pero solo traje esto porque era lo que ocupaba ahorita. Y como fui más que nada a la decoración y a los suéteres que ocupaba mi esposo, no quería... Cargarme de más o, o que no me copiaran las cosas que ocupaba de ella. Así que eso fue todo lo que agarré en Arinai. Y pues por 29,57 dólares, chicas. Súper barato. Súper, súper barato. Y ya me volví fan de ir a Arinai a surtirme para las decoraciones. Oh, y mi guirnalda. Oh my god. No la tiré. O oh, esta, no. Vean, chicas. Esta, uh, no sé si es guirnalda o corona, no sé cómo llamarle. Pero yo ya la había visto en varias otras tiendas. Rose, en Marshall, en Target incluso. Y a más de $15. dólares Y en Harinai me la llevé a $5.99. Así que corran. Incluso cuando estaba pagando me dice la cajera. ¡Ay! ¿Dónde están estas? Yo no las había visto. Le digo, ahí están por la decoración, el pasillo de decoración de Navidad. Dice, ay, ahorita voy a ir porque yo las vi bien carísimas. Digo, sí, yo igual en cuanto las vi dije, no. Esta me la llevo porque me la llevo yo siempre soy de andar buscando cositas de, pues les digo, de que, de que me volví fan de ir a la decoración a Nine -Nine, busco cositas de un dólar máximo tres dólares hay unos candiles bien bonitos como para la entrada pero estaban en 12 dólares y dije no, esa ahorita no, ya quizá para el año que entra si Dios nos permite pero ahorita no eh, entonces agarra esa guirnaldita ay ya le quite la bolita ay no te caigas ahorita se la toro de nuevo este, y $5.99, chicas. Yo las había visto, como les digo, bien carísimas. Entonces, pues dije, de aquí soy. Ay. Listo, sí le puso. Dije, de aquí soy. Me la llevo. Y pues ya tengo, vean, mi arito de... Las puedes hacer bien fácil, pero pues prácticamente me sale casi lo mismo. Porque estos aros salen como a dos dólares. Y cada guirnalda también sale como a dólar. dos dólares. $1.99 por ahí y naldita entonces pues sí, me sale casi igual comprarle y yo hacerlo por eso dije $5.99 y aquí estoy y aquí estoy y eso fue todo lo que compré en 99 que pues prácticamente ya tengo toda mi decoración acá que ando ya tumbando A ver, o sea, no, cósete, compré estos en Diddy. esta colchita la agarré en $6.99 porque ustedes saben que me gusta siempre tener una cochita aquí en la sala para que no me ensucien oh, mi teléfono. para que no me ensucien tanto la sala y pues a ver si si me animo a comprar un tapete para afuera y alguna corona para la puerta y unas lamparitas para la jardinera pero la jardinera sí no creo porque o no sé ya voy a ver Voy a, voy a ver, si me animo, pues les muestro la jardinera. Ya saben, aquí les dejé el videito eh, de cuando cómo plantar tu jardinera súper económicamente. Mis plantas están súper bonitas, chicas. Los impasuches están floreados, bien floreaditos. Las Teresitas también. Esas sí han durado bastante, no como los rosalitos de la otra vez que les conté que había plantado. Esta vez mi jardinera sí ha florecido bonito. <ríe> Así que pues a ver qué día se las muestro. No sé si la voy a decorar. Elena no, y mi esposo sí si quieren ponerla ahí cachivaches enfrente a la jardinera pero yo no sé porque no no quiero moverlo mucho a mis plantas ¿no? apenas que se me lograron <ríe> y si le empiezo a mover no quiero secarlas eh, y pues ya se sí me animo a este decorar la jardinera les voy a hacer un videito ya especialmente del área de afuera como decorar económicamente obviamente ya saben que conmigo es una ganga todas las decoraciones salen súper baratas <ríe> entonces pues ahorita es, andamos así chicas 45 dólares Decoración sala, decoración cocina Y decoración pino Con $45, chicas, imagínense eh, Y todas mis chicas Que quieran, uh, pues, agarrar Decoración económica, vayan Vayan ya a su Narinai, vayan ya a su Dollar Tree Pero váyanse tempranito Dejen los niños en la escuela y ¡pum! La primera parada es a las tiendas esas Porque yo fui, vean, paré primero en Dollar Tree Como a eso de las 8 10 de la mañana Y apenas estaban Acomodando las cosas, o sea que agarré apenas bien y luego paré en Narinai, ya como casi 9 de la mañana, así como 9:15. Llegué a, do, a Narinai. Y sinceramente, chicas, ahí sí ya estaba apenas. Había, había todavía dos, tres piecitas de todo, pero ya estaba casi acabándose. Entonces, si yo me tardo media horita más en estar viendo acá en Dollar Tree, ya no hay nada. hay todo bien escogido en Narinai. Así que váyanse tempranito, tempranito. Preguntarle a las chicas que no de acomodando yo lo que hago. Yo voy a les preguntando a las chicas qué día traen la mercancía, porque el día que traen mercancía traen mercancía para toda la tienda. No piensen que un día llega verdura, un día llega, ah no, el día que traen mercancía es para toda la tienda. Entonces en Nine Nine siempre llega mercancía hoy miércoles y sábado. Entonces pues yo son los días que escojo para ir tempranito, eh, pues cuando es miércoles voy y dejo de enano y me voy directo a las tiendas esas. Eh, cuando es sábado nos levantamos tempranito y nos vamos directo a la tienda, ya, a veces apenas nada están abriendo y nosotros ya vamos para adentro, entonces, este sí les recomiendo eso, quieren hallar decoración bonita, barata, buena váyanse tempranito a y Dollar Tree, y en Tidis en Diddy's sí hallas cositas pero no tan baratas, o sea primero, esculca, hurga y busca todo en Narinai, ya lo que te falta, pues ya te vas a Diddy's, te vas a Rose te vas a Marshall, o a Tiamat Uh, cosas que quizás ya no o si te quieres dar un gustito, no sé, en alguna charola más bonita, más elegante, pues dátelo. Pero yo siempre así hago. Siempre voy, surto todo lo que más puedo en Narinai, Dollar Tree. Como ya tengo las piezas así como localizadas, ocupo tal pieza para la mesa de la salita, ocupo tal pieza, tantas piezas para el área de la cocina, ocupo tantos decoraciones para la pared, entonces pues ya más o menos tengo una idea ando buscando todavía cuadros chicas no hallé para otoño pero pues dije para navidad ahora sí tengo que buscar un cuadro o una coronita a ver qué me hallo pero que se vea bonito ahí. se me antojan como unas flores de esas de nochebuena pero no no yo no. no si rojas o plateadas como mi decoración va con rojo plata dorado Combinado y de todo y verde es la típica decoración navideña roja verde un poquito de plateado y un poquito de dorado Típica decoración navideña eh, No quise hacer otro tipo de decoración va a hacer decoración rosa Porque mi cocina es rosa eh, Sí se sí me antojaba como acorrer el pino rosa Con cositas rosas Pero como les digo el, enano, no, el gordito no me deja las cosas en el pino Así que dije, no, quizá para el próximo año lo haga Pero luego cuando les dije Voy a hacer decoración rosa todos empezaron, el enano y su papá. Es que somos puros hombres, ¿cómo vas a hacer decoración rosa? Si somos más hombres y que quién sabe qué. Ahí ya saben el, el mitote familiar cuando vas a arreglar algo en la casa. Entonces todos votaron, la mayoría se pusieron en mi contra y no querían decoración rosa. Así que dije, ok, voy a hacer la típica decoración navideña. Roja, verde, platao y dorado. Típica decoración navideña. Pero sí se me tocaba el rosa. Estuve metiendo a mi carrito de Targa muchas cositas que me llevan rosa. Pero pues en Targa eran de 3 dólares cada piecita para el pino. Entonces imagínense en cuánto no me iba a gastar. Así que dije, ok, no, me voy a la nariz, lo que encuentre. Y del color que encuentre, así nos vamos a adaptar. Así que, pues, 45 dólares, chicas. Pónganse en bustas caperuzas para que ahorren, decoren bonito y pues se sienta a su casa acogedora con la época eh, pues se sienta ese espíritu navideño no sean tan grinch como los maridos los maridos suponen grinch pero porque no quieren gastar, <risa> pero se suponen de grinch pero bien que les gusta, bien que les gusta porque mi esposa de que primero ay no, esto y aquello y, y le sale el espíritu de grinch pero ya cuando ve la decoración ya cuando ve la casa así toda bonita y los chiquillos bien emocionados también ya les emocionan. Así que, ustedes no le hagan caso el venir a su esposo. Váyanse, mmm, si esta semana por si sí les dieron un tanto para su semana, ¿ok? A, díganle, cupo 100 más. Y consciente 100, es la decoración para toda la casa. Como les digo, ahorita mi presupuesto va en 45. Voy a poner 25 todavía para el baño. Y pues si me animo, los 30 que quedan van a quedar para el área de afuera. Para ver si, bueno, compro algunas lucecitas, pongo algunas lamparitas en la jardinera y pues alguna cosita especial en la área de la puerta. Todo básico en la puerta, no un tapete y algunas dos, tres decoraciones, una en la puerta y algo otra, dos decoraciones en la entrada. Pero pues a ver qué, ahí sí todavía estoy pensándole. Porque como les digo, a veces llueve, mi puerta no tiene porch, así que por eso lo pienso, chicas. Le pienso porque digo, luego si llueve voy a tener que andar ahí Entro y salgo con decoración Cuando llueva o, o dejar de plano que se echa a perder La decoración ahí mojándose Entonces pues sí, no ando pensando en eso en La decoración de afuera Y pues estoy entre un 70% de no Y un 30% de sí Porque como les digo, la enano y su papá se si quieren Fuimos al suami la semana pasada Y ahí andaban, mira esto está bueno para la entrada Mira esto está bueno para la entrada Todo buscaban para la entrada pero nada para adentro Así que pues dije no no, yo ahorita voy a enfocarme en la decoración de adentro y ya si sí, el presupuesto me da y si veo que se puede decorar afuera pues lo hago si no, nos quedamos de grincha afuera pero al entrar a la casa voy a tener un espíritu navideño así que pues chicas esto son mis recomendaciones del día de hoy, las compritas que hice para mi decoración navideña espero te sirvan los titsitos espero que te pongas busa caperuza y vayas y agarres esas gangas que yo agarré en Arina y Dollar Tree y Didis aprovechen mis chicas hermosas y pues les muestro ya después los videitos de cómo me quedó cada cosita en su lugar gracias por vernos un videito más gracias por estar aquí con nosotros compartiendo por su apoyo, besos, bendiciones y les veo el próximo videito bye, hasta la próxima mis comadruquis hermosas